Ariel Vargas Brito hirió de dos puñaladas a Griselda Corto Real en hecho ocurrido en la calle Sánchez de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El agresor fue detenido por agentes de la Policía Nacional para ser sometido. Al ser cuestionado sobre lo sucedido, expresó. "Anteriormente se dice que no han tenido situaciones ustedes que habían peleado? No, ella y yo no. Entonces, ¿cómo inició la discusión? Que yo estaba sentado, y ya con que como te ya me por ahí. Entonces. Ahí yo jalo un cuchillo y le tira, yo creo que era un hombre, princesa, le dice. ¿Cuántos años usted de relación? No, yo no tenía relación con ella, no. No es tu pareja sentimental. No, no. La víctima se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital San Vicente de Paul de esta localidad, quien narra su propia versión de los hechos. Eso era una discusión entre ellos, que me había echado una mujer que tenía. Luego él me había fajado a palo, yo le había puesto una querella. Cuando venía del cuartel, él me pegó con un cuchillo y me dio una puñalada ahí. ¿Él te ha maltratado en otras ocasiones? ¿Te ha maltratado? No, yo no soy mujer de él. Él ¿Qué vivía qué? con una mujer y me le echó a pelear. Cuando me le echó a pelear, que él no vio en paqueta él me entró a palo. Y cuando yo cogí para el cuartel, cuando yo vine de allá para acá, él me jaló el cuchillo y me tiró con un cuchillo y me, tiró, me dio una puñalada. ¿Pero por qué? Por la aquí? querella que yo le puse.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 Cuando cogí para el cuarto de allá para acá y estaba sentado en un colmado, en lo que jalo un cuchillo y me di una puñada. En relación al detenido, en las próximas horas será puesto a disposición de la justicia por ante la Oficina de Violencia de Género. Para NTN reportó Joanny Paulino.